Hola, hola, hola, con estos aquí, estamos completando un día más la taberna. Y hoy volvemos con un nuevo capítulo de Evil Genius. Un día más. Hoy esperemos, esperemos que sea un mejor día para Iván. Vamos a eh, recuperar más o menos donde estábamos. Recordamos que estábamos haciendo el capítulo de los asesinos. Eh, espérate, vale. Vamos a obtener esta recompensa. Ya hemos completado. Anda, tú debes ser la nueva asesina. Se le ve, ¿eh? voy a sus órdenes Indíqueme dónde está el objetivo ¿Tengo que indicártelo yo? No basta que te den una foto And Y instrucción a crítica a En plan, ocúpate de él Crítica. Para eso necesitaría usted El paquete premium Ojo, Excelente Vale O sea, van, van bien, ¿eh? Esta gente Vale, vamos a meter... Este de verdad es como puños, ya que estamos hoy guerreros Vamos a empezar con este A ver, generalmente me da igual, pero está bien En ese último tiro no hiciste gala de tu sed de sangre habitual Es que, no sé Es que siempre es lo mismo, ¿sabe? Apretar el gatillo una y otra vez, ignorar los gritos Volver a apretar el gatillo A veces tengo que recargar, pero incluso esa pieza eso empieza a caer en la rutina ya no encuentro sitio a matar indiscriminadamente Necesito un de desafío Las cosas que han, han estado tranquilas últimamente Vale, me apunto, ¿qué necesitas? Quizá puedo usar las manos de las unas y traerlos con vida Eso sí que sería un señor desafío Para vale, es esto, para aturdirlos y reventar a la peña Vale, ok Tenemos esta gente tratando o, o en camino de venir a la guarida Así que, eh, cuidadito Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué, hemos... ¿Qué tenemos? No? ¿Decoración? Uh, ¿qué es esto? Pero de ejercicio. Los fichos pueden para fortalecer el tronco. Eso sí, no le digas a los científicos. No se lo digas... O intentar darte una clase de sobre botánica. Reduce la pérdida de... Dios mío. ¿Por qué no? Rollo. Aquí en la clase... Que no se puede usar, venga. Para bloquear el paso. Todo correcto. Vale. Ok. Eh, vale, volvemos a donde estábamos. Estamos. Mira, recordad, en el piso 2, hemos hecho ya aquí. La. Ah, no, mentira, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. En el piso 3 tenemos hecho la modificación aquí con el pequeño. La pequeña expansión del depósito. Creo que vamos a tratar de conseguir en el piso 4 hacer los cambios aquí a la energía. Hicimos un par de movimientos, ahora mismo estamos por arriba en 94, así que no está nada mal. Y tenemos a punto de acabar la investigación con la pizarra blanca. Así que, vale, vamos a ver, espera, espera, espera, espera. vamos a activar aquí la alerta roja para que todos nuestros soldados vengan aquí a la puerta, porque si no, se va a liar. Vale, vamos a dar un poquito de turbo. ¿Dónde están los soldados? Venga, venga, venga, sus soldados. Vale, Eli, tú puedes. Vale, aquí viene la turba, perfecto. Vale, vale, vale, vale. Y vale. dónde donde está, bien escondido. Estupendo, aquí está bien. ¿Listo? Listo. Vale, perfecto, recuperados. Me gusta Vale, vamos a volvernos eh, Vale, ok, vamos a mandar estas órdenes Vamos a quitar esto de aquí Vamos a quitar esto de aquí Vamos a colocar aquí Este mínimo Este que no cabe Puñeta, vale no, Pues entonces no vamos a vender este Vale, vamos a es que para hacer la expansión, Vale, tenemos que vender este seguro. Y luego tenemos que hacer todo esto de aquí. Vale, y se puede. Vale, pues confirmamos esto y vamos para adelante. Nos quedamos igual que estamos de energía. Vale, eso me gusta. Ahora, mientras van haciendo estos movimientos por el mapa... Vale, vamos a ver a nuestra señor. Perfecto. Aquí tenemos algo interesante. Esto. Aquí está... Uf podría ser interesante, ¿eh? pero bueno, claro, falta, nos falta bastante gente. Aquí el artista marcial. Vale, es que solo con que sean, ves, pues mira, vamos a mandar esta, por ejemplo, confirmamos y en vez de tenerlos pa parados, contratamos trabajadores así gratis. Vale, lugar tenientes mejorados, perfecto. ¿Qué más vamos a meter? ¿Esto es pizarra... sigue siendo pizarra blanca? Maravilloso, pues para adelante. Vale, volvemos al mapa Mundi. Y aunque sea despacito, vamos moviendo esas construcciones, emisiones. Vale, aquí más botones, perfecto. Eh, combustible para el fin del mundo, no. Eh, aquí que tenemos, tampoco... Es que algunas misiones que no son nada útiles o que al menos no les veo apenas utilidad, y es como, uh, ¿por qué? No, no me des morralla. Dame algo de interés. Vale, podemos mejorar esto. Un mercenario, mejorar. Uh, vale, sí. Vale, vamos a mejorar eso. Científicos, te lo compro. Un agent ha sido vale, bien. No, no. Un agent ha sido tenemos algo de interés Dios, esto me quita Toda mi fuente de Vale, esto hay que Rebajar un poquito El número de turistas No lo quiero rebajar El que tenemos en la base, suficiente tenemos Vale, no, no Habría que poner los informes Uy, los informes Los informes a funcionar A toda pastilla lo más pronto posible Uy, uy, uy, uy. ¿He oído puede ser? Me pareció escuchar... Eh, ...agentes, ¿eh? Vale, vamos a llevar... ...a esta personita al lavacerebros. Vale, nada, esto las pizarras las tenemos funcionando a toda pastilla. Vale, me gusta, me gusta. ¿Tenemos gente entrenándose? Sí. Vale, perfecto. Pues estamos sacando mercenarios, a piñón. Vale, eh, vale vamos al piso 2, que tenemos por aquí la guarida... Eso es. Uf, qué bastos. tan fresquitos, ¿eh? Has been vale, me gusta. Oh, oh, oh, oh. Bah, es que este laboratorio habría que ampliarlo dentro de poco menos. Vale. Vale, vale, vale, vale. 162. O sea, a pesar de que tenemos gente y tal, aún hay bastante trabajo que hacer. Vale, y... Ok. Eh, no está. No, no hemos aún sacado nuestro agente marcial. Bueno, no, pues está porque lo estamos secuestrando. O sea, estamos en ello. Vale, pues no. Tiempo al tiempo, supongo. Vale, ahí, ahí. Mejorando, mejorando nuestros soldados. Perfecto. ¿No tenemos que formar asesinos Oh, espérate Porque a lo mejor La distribución de asesinos Eso sí que no está unificada Mercenarios, 15 Asesinos, 15 Y no se está entrenando nadie Me parece súper feo Botones, 30 Propagandistas Aristócratas Y de ciencia Vale Estos técnicos Estamos más que bien Vale network too much heat and has locked Ten cuidado con los agentes más fuertes, vale. No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde están los fuegos? Porque no veo los fuegos. Aquí. Ah, no. Uy. No son son, son los espiros que se están transformando. No veo los fuegos. Vale, ¿aquí cómo vamos? Aquí está bien. A piso 2. Vale, aquí que tenemos. Vale, vamos a mover ya a esta gente. Ahí, ahí, eso es. Lavacerebros. cerebros Y lavacerebros. Maravilloso. Vale, en el piso 1, aquí vienen a trabajar. Sí. Sí, ni tan mal. No, sí, vienen a dormir. Tienen el comedor aquí. Ya, esto nos lo vamos a cargar. Vale, confirmamos. Vale, no, no nos viene este. el artista marcial que hemos secuestrado. ¿O qué le pasa? Vale, se ha unido a nuestra causa. Oye, perfecto. Guardia. Elimina tensión. No, no. No la hemos completado. Iniciar maquinación. Entonces yo qué sé, traeme otro Pues me suena que la hemos conseguido O que al menos la hemos mandado Vale, hemos mandado, perfecto Menú de investigación, aquí que necesitamos ya Muestra de tejido orgánico, vale eh, Pues ya que tenemos las pizarras puestas Vamos a acabar todo lo que tenga que ver con las pizarras Esta necesitamos pizarras Muestra de tejido La guarida Todos los servicios de ciencia puf, Puerta láser Pueden utilizarla fácilmente. Muestra de tejido. Estos los condensadores, al en fin y al cabo, nos dan un poco igual, pero. No, vamos a hacer mejoras útiles porque no vamos a estar perdiendo tiempo tampoco. Vale, esto supongo que me ahorrará espacio. El ingenio de los refuerza. de fuerza. El alimentos desbloqueados, roca muy resistente. Vale, centro de construcción, caja fuerte Vale, vamos a tirar por La mejora de Iván Con el superordenador O oh, bueno, bastones pesados Vale, vamos a mejorar los a, a, a Eli Vale Y nos vamos aquí al piso 4 Vale Y en el piso 4 vamos a cambiar esto De aquí y vamos a Desactivar Vale, eso es, las pizarras Perfecto, perfecto, perfecto. Y las muestras de tejido... ¿No? O sea, ¿qué necesitábamos? Las muestras de tejido eran, ¿no? Si no me equivoco. Vale, sí, sí, las muestras de tejido son... Perfecto, pues ahora, a trabajar esos biólogos. Vale. Que no se me ocurren que gastar las cosas de la base. Interrogar al artista marcial. Vale, dentro de poco lo tenemos por aquí. Perfecto. Demasi demasiadas cosas secundarias, eh. O sea, se están acumulando un montón. Es como que no hay manera. Vale, no, el artista ya lo tenemos en la base. Lo tenemos. No. no Es que no hay nada. Interés. Es literalmente ir. Moviéndose por las bases. Uy, uy, uy esta estaba bien. Vale, eso es. 5 mercenarios por 25.000 me convence. No, comprometida, comprometida. Nada. Nada. Mejor iteramos así, ¿eh? Nada. En esto. Esta, esta puede estar bien Vale, perfecto Nada Esta puede estar bien también Vale Aquí nada Aquí nada Nada Uh, aquí hay una de estas críticas, eh Cuidado Resolver amenaza Vale, perfecto Menos mal que lo hemos visto Menos mal que lo hemos visto elimina poco a poco la amenaza Sí, y nos vamos quitando gente de en medio. Es que si no tenemos muchísimo trabajo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ahora que tenemos ya las, los movimientos aquí de la energía más o menos preparados. Objetos. Vamos a ir con ello. Vendemos este, vendemos este y colocamos... No, al revés. Es salir y salir. Vale. Vamos a vender este del fondo. Y este también. Vale, y vamos a colocar este aquí exacto y ya con este de hecho vamos a hacer así y perdemos 60 de energía exacto pero ganamos 20 oh. vale Ok, la idea es eso, no, no parar el Vale, el artista marcial lo podemos pasar uy, uy, uy, Vale, sacamos la información Piso 3, no, piso 2, vale Aquí qué tal estamos, ah bueno, aquí no hay nadie Vale, y en el piso 1 aquí estamos aquí con, con nuestros Gente sacando O nuestros obreros sacando la información ¿Eh? Ha llegado un grupo de investigadores, uy, malo. ¿Dónde está esta gente? No, no la vemos, eh. Hay que pillarlos en a cuanto entran por la puerta. A ver, ¿dónde? All fires have been vale. Mierda, es que hay que ir con ojo a vizor. Revisando a ver dónde está la gente Dónde no, qué hacen, qué dejan de hacer A ver, cualquier persona que parezca Que camina un poco raro Ese es nuestro patrón. Vale, no hemos no no. interrogado aún a este ah. señor Vale, estamos en ello Vale, venga, ma. vamos a darle calor a esto No puede ser Vale, perfecto Y ahora podemos coger y hacer espíritus eh, de fuerza, artista marcial su armadura de daño y capacidad de detección son increíbles. Sí, Su armadura de daño... Sí. Es que entonces, ¿para qué quieres uno? Son iguales. Vamos a meter cinco. Ah, bueno, porque uno es cuerpo a cuerpo... Uf, vale, ok, te lo puedo comprar. Unos cuerpo a cuerpo y el otro... Eh... Movemos esto para acá. Y este lo movemos aquí. Vale, y esta... Uy, ¿dónde está? entrenador de artista marcial. Aquí, K. Mm. Uf, complicado de ubicar esto, ¿eh? Podemos mover este aquí. Este aquí. Y ahora sí que podemos poner el entrenador del artista marcial justo aquí. Ah no, porque este necesita... Lo movemos aquí. Vale, aquí sí que lo puedo mover. Y aquí puedo meter este aquí. Uf, y este entrenador de técnicos aquí en esta pared, por ejemplo. Vale, confirmamos todo y movilizamos todo. Venga. Jue, vaya mareo. Vale, una trampa del piso 4. Vale, es que hasta que no complete eso tampoco vamos a poder avanzar, así que... ¿Dónde están los saboteadores? ¿Van por ahí? Dios mío, si genera dinero de toda esta gente. No los veo y me preocupa. ok bueno vamos a pasar de esto vamos a hacer nosotros nuestras cositas vale aquí tenemos esto esta zona como de entrenamiento vamos a meter aquí un poquito tirando pasillo por aquí por esta zona aprovechamos vale y vamos a meter aquí zona recreativa 5 vale perfecto está bien Oh. Pero esto sí que es abordable, ¿no? Por nuestra parte Cafetería, ¿no? Esta sí Ah, vale, digo Como no lo podamos asumir Me da algo 5, 4 Vale, perfecto Y hacemos así Y hacemos así Vale, y metemos aquí los individuales Perfecto Que son 1, 2, 3 y 4 Vale, perfecto Vale, vale, vale, vale Oye, maravilloso, estupendo Tremenda gestión ya, Vale, de hecho vamos a apagar esto Si no estamos usando las centrifugadoras Porque para qué Aprovechamos también y construimos tipo de sala Aquí Para poder meter superordenadores en toda esta zona Confirmamos todo Vale De hecho vamos al piso 1 Perfecto Y vamos a ir cambiando aquí Generadores Vale, vamos a vender este, vamos a vender este vamos a meter este bicharraco aquí Perfecto Y si podemos también, vamos a vender Eh, no, vamos a aguantar Vale, perfecto Nos queda aún un... Tenemos bastante poder de transmisión Restante Vale Aquí está esta gente Investigadora. Venga, vamos a por ellos. Pero que no se nos acumule, por favor. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Es que no sin que gastarme la pasta, ¿eh? O sea, estoy en un punto que es como bueno. 190 esbirros. O sea, tenemos bastante, bastante, bastante material de sobra. Vale, vamos a volver a activar esto. Perfecto. Porque podemos. Vale. A lo mejor lo que me sale a cuenta es coger como taquillas. No podemos asumir tantos esbirros además de verdad. Uh. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, los investigadores, tú Vale, ya son sospechosos ¿Vale? No hay nadie aquí, tú ¿Y las cámaras? No tengo ninguna cámara puesta aquí Vale, ahora, perfecto Vale, ya salen, perfecto Joder, han tardado un poquillo, eh Venga, ahí tanquea y que si sí, saca el revólver. Dale, chico. Vale, por lo menos es algo que se queda en la base. Y está bien. Vale, vamos a quitar. Es que quitar zona de aquí para hacer comedor. No me parece mal porque esto es tan bueno, pero tiene como esta zona aquí. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Y como que no acaban de usarla. No sé que nos hace falta. Vale, perfecto. Vamos a terminar eso ya. Entren artistas marciales. ¿No vale. Perfecto. Está a nivel 3. Vale, y aquí hacen falta superordenadores. Vale, pues vamos a meter los analizadores de impactos ¿Qué está? ¿Qué está ahora para meter las máquinas. Vale, activamos... Y activamos Y activamos Y desactivamos Y desactivamos Y desactivamos esto Vale, pues vamos a meter Abajo Voy a gastarme el dinerito Piso 3, piso 2 Vale, eso es Vamos a meter aquí los superordenadores No, aquí, aquí, aquí Vale, y aquí, perfecto Porque no sé como cuántos Supercientíficos hace falta Para usar los superordenadores pero vamos a ponernos a entrenar a muerte preveyendo que vamos a necesitar mucha gente. Químicos cuánticos, vamos a sacar por lo menos 9 Que tengamos rotación en plantilla. Perfecto. Aquí vamos a aumentar el número a 15. Y científicos a 20. Vale, perfecto. De engaño. De engaño vamos bastante bien. La verdad que no no les acabo Tiendo para la evolución. We have captured an agent. Bueno, estamos ya 5 no hay ninguno entrenado venga, vamos claro, ahí vamos a sacarlos a tope me gusta me gusta vale, venga, empezamos ronda no eh, esta, no eh, esta, así, perfecto vale, siguiente uy, aquí, ¿qué ocurre? ah, no, que estamos en una región que aún no teníamos venga, pues vamos a por ella Vale, aquí no. Vale, vale, capítulo secundario completado, perfecto. Vale, obtenemos la recompensa y tus armas. No, a, pe a pechito. Yo soy el arma. ¿Y qué tipo de munición utilizas? ¿Cómo hago para recargarte? Fundamentalmente, barritas de proteínas. Ok. <ríe> oh, otra vez. El viejo juguelio es agua pasada. Complete el objetivo para obtener todas las recompensas. Debasar esta acción, sí, el rastro y elimínalo antes de que pueda entorpecer aún más tus planes. Vale, espérate, espérate. Espérate, espérate. Obtención discreta, robo un pendiente de afilos de Ana. Que antaño perteneció a la última zarina de Rusia. Se expone en un museo de San Petersburgo. Jefe criminal. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a completar este capítulo secundario para. Arrancar con un nuevo capítulo de la campaña y ya empezaremos con los dos. Entonces, vamos a darles prisa. A la tercera de hoy, de hecho. Y ya que la gente. No, exactamente. Sería mucho más fácil conseguir eso si no hablase usted siempre tan abiertamente de los que, que sí, Necesitamos a alguien que piense como el enemigo. Tener una gente que cubra nuestro rastro. Además, antes de lo que lo dejemos. Vale, pues nada. Hay que. Literalmente traernos a alguien. Uh, ¿qué tenemos aquí? Ah, vale, decoración, mancuernas Ay. ¿Y esto qué es? Ah, toallero Los otros la usan más que los guardias Ellos prefieren usar su olor para intimidar, Reducir la pérdida de. <risa> Sublime, confirmamos Bueno, no hemos tocado nada, ¿no? Pero. Vale, vamos a ir escoltando gente. Eso es. Que entre que llega y no llega el guardia. Vale. Ah, ok, esto. Vamos al mapa mundi y vamos a traernos ya... Ah, exacto. El contraagente. Perfecto. Con tres trabajadores lo secuestramos. Maravilloso. Vale, nada. Tres propagandistas para eliminar la tensión. Vale, confirmamos. Lo que sí que vamos a necesitar son propagandistas en un futuro, ¿eh? Cinco botones vale pero bueno al fin y al cabo me los traigo a la base y ya a partir de ahí los removemos vale perfecto vale nos continuamos bajando de forma manual que ya que lo estábamos haciendo a mano pues lo terminamos vale perfecto y perfecto vale vale pues nada vamos para adelante y con esto tendremos ya casi todo el mundo la vale, de hecho vamos a seleccionar esta Total, que aunque las tengamos de nivel 1 Me sirve bastante bien Vamos a hacer estas de eliminar tensión Y que a ver si podemos mantener Al menos el máximo de tiempo Las bases activas 30 informes, tenemos 58 Genial Reducimos aquí tensión no. Esta mujer el especialista ha llegado a la guarida. lo. Vamos a ello. ¿Y El cuánta gente acaba de llegar a tu isla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pinta tiene este señor? ¿Está aquí? Efectivamente. Perfecto. Vale, vale. Movemos gente. Eso es. Vale. A ver, cuidado que teníamos a esta señora por aquí en nuestra base. Recordemos no vaya a ser. Porque esto no, no funciona. Nos faltan esbirros en los.. La... ¡Oh! Venga, por ellos. This intruder pero vamos a ver. Mm, no mucho, eh. Capacidad de detección, no mucha. Vale, los tenemos. Efectivamente. Buah, pues porque estaba en Barracuda, si no, no entra la risa. Vale. Ya esta señora es la que vamos a luchar. Vale, ¿dónde este va. Vale, vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, Eli con el revólver A ver, Iván, cuidadito Le controlamos la vida a nuestros señores. Vale, mientras notas que el, el daño Estamos todos bien Para eso me pagas Ahí, Eli, que sí, Buen trabajo lo que aquí está. Aquí está. El puñetero... Disruptor. Es horroroso porque además hasta que te enteras de que existe esa cosa... Fuá, te da algo. Venga, bueno, vamos. Vale, ¿dónde está nuestro...? Contragente, maravilloso. Vale, vamos a darle calor y vamos a completar esta trama del contra gente. Bueno, al menos lo Lo interrogamos. Vale. O oh, oh, oh, oh, quién más hay por aquí. ¿Y por qué está todo el mundo corriendo? Bueno. Vale, vamos a capturar a toda esta gente. ¿Eh? Eh, Olga. No entiendo cómo completando la trama de esta señora aún sigue viniendo peña, tío. En serio, si es que, que se hayan juntado los dos es una barbaridad. Pero es muchísimo, es un grupo enorme. Bueno, ya podemos. Aquí. Recuperar gente. Construye entrenador de contragentes. Vale, a ver. ¿Cómo va a estar esto? Fatal. Ah, no. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Mejor imposible. ¿Vale? De esto en algún momento... De hecho, vamos a aprovechar y lo movemos ya. Vamos a moverlo ya. Aquí, eso es cegada, vale, por lo menos. Ganamos espacio en el centro de la sala. Y vamos a meter aquí, vale. Rollo súper gratuito. Ven. Vale. Vale, estamos sacando artistas marciales. Me gusta, me gusta. Vale, los disruptores ya están fuera y las cámaras funcionando. Ahora. Gestor desberros, de engaños. Contra agentes. Dale. Ahí. Sácame. Tiene una competida sin igual y no se deja engañar por casi ningún disfraz. Vale, seis están bien. Olga la atómica, ¿dónde está? Eh, nuestros guardias están por aquí O están enviando gente El, ¿Dónde está este señor? Vale, recuperándose Vale, perfecto, estamos listos oh, Vamos allá mira que van a vaciarse en media base Solo esta peña ¿eh? Vale, Eli, Eli ya va para allá, me gusta. Vale, vamos a activar la alerta roja, de hecho. Y vamos a mover toda esta gente de aquí para allá. Bueno, más o menos. Vale, dale Galón, o sea, usa esto. Vale. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí te quiero. Maravilloso Venga, el último El último pepo, Iván Dale, uy Rey Está estancando mucho, está estancando mucho a correr, Iban correr a correr corre. Vale, vale Venga, el último los robotes Vale Como se pudo tenemos mucha gente muriendo. Y Iván, si hace falta correr, corremos, eh. 182, 181. Vale, es que Iván con lanzacohetes es un monstruo, eh. ¿Lo hemos conseguido? Y vamos a quitarme aquí cuerpo a cuerpo, hijo. ¿Por qué no ha entrado a la puerta? Pero no te hagues tú tampoco. Vale. Exacto. Y ahí con Kaito. ¿Quién queda? ¿A Olga ya la hemos hecho desaparecer? ¿O está en los pisos de abajo reventando gente gratuitamente? No, no. O sea, está muy bien. Madre mía, qué tensión, tío. Siempre con esta mujer, ¿eh? Espérate, vamos a construir una puerta aquí que no la tenemos. ¿Dónde está esto? Entrenamiento. Eso es. Una baratilla. Confirmaos. ¡Uf! que habrá necesidad, digo yo, de esta. ¿Dónde está? Aquí quedan estos dos panfilos aquí. Ah, vale, le hemos bajado a la ventana, y hay que bajar la Ya está. ¿Podemos? Vale, vale, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Soft Cavage! ¡Uf! ¡A ver! Uh. ¡Agar Hijo mío, vete para acá. Madre mía, tanquea demasiado este señor, ¿eh? Demasiado es demasiado. Me las pagarás con creces. Joder, pues sí, me he quedado tiritando. Vale. Y eso, ya pienso que estamos... O sea, tenemos... Un bucle ya de entrenamiento brutal, ¿eh? O sea que recargamos muchísimo los esbirros. Que no sé. No sé, no sé. Claro, a lo mejor necesitamos hacerlo más rápido, ese bucle de, de... De entrenamiento y contrataciones, no lo sé. Pero ojo, yo diría que no vamos nada mal en ese aspecto. Vale, ¿qué necesitamos aquí? Objetivos secundarios. Vale, opcionales. Vale. Bueno, que estamos gastando por gastar. Vale, pues nada, extintores, lo de siempre. Vale, vamos a ponerlo en esta zona del pasillo. Vale, perfecto. De hecho, vamos a plantar aquí una nueva cámara. Vale, así vemos bastante mejor. Available. Vale, no objetivo opcional. An agent has been captured. No tenemos para. Cinco técnicos Vale ¿Cómo? Que no nos ha contado nada No nos ha dado informes Puede ser No se puede mejorar Es que ya llega un momento que Simplemente a vista de pájaro. Soy capaz de verlas mucho mejor que ya lo que me ilustra el, el propio... Vale, investigación completada. Vale, uh, nos salga un montón. Vale. Objetos, bastones pesados. Vale, pues vamos al piso 4. Aquí. Y vamos a meter una de bastones pesados. Por aquí. Perfecto. Así, de fácil acceso. Exacto. Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, uy, vale. Vamos a darle calor a esto. Vale, eh, vamos a plantar también el menú de investigación. Bueno, mientras esto está aquí. Vale, subfusiles. Con esto aturdimos, ¿no? Ah, no, para eliminar. Vale, teníamos los aturdidores. Vale, vamos a meternos esto. Que con el analizador de impactos ya enchufado, vamos más rápido aún. Bueno. Maravilloso, vale, ahora bien, ¿cómo va el contragente? Vale, nos queda súper poco, vale, vamos a darle caña ahí al contragente Y así lo investigamos ya y para adelante Creo que voy a quitar esta zona de aquí, un pequeño incendio en el PS4 Uy, otra máquina que no va... O sea, otra máquina, otra... Esta que no va, vale, perfecto, vemos los objetivos Vale, obtenemos la recompensa. Ahí, ahí, contra gente. Por fin, tengo mi propia gente. Ay, ¿cómo han cambiado las tornas? Di gente. Águila gorrión, palabra clave, monarca, estado verde. Vi que si sí, no he entendido nada. Extra, Repito, monarca está bien comprometido. Necesito una otra extracción. Antes este de que me enfade de verdad. Vale, perfecto. Con esto, bueno, o sea, se nos... Olga, la atómica ha acudido personalmente al campo de batalla. Sus últimos ataques te han dado muchos problemas. Así que enfréntate a ella para eliminar a la rey de la causa de sus problemas. Nos la quitaremos de en medio de una vez por todas. O sea, lo deseo. Luego limpio esto. Pero vamos. Muy bien, muy bien. O sea. Uh, vale. Estamos avanzando bastante la trama. Me gusta. El objetivo principal en un principio también está completado. Así que lo completamos. Un momento de tranquilidad. Muy relativo. General, vale. General, tengo buenas noticias. Sorpréndeme. ¿De qué se trata? Estoy muy ocupado con las mejoras de caos ¿La mejora? Las hemos mejorado. Son naciones del mundo. Tal y como usted dijo, se están matando entre ellas. Está a punto de estallar la guerra. Ojo. No puedo permitir que pongan en peligro el mundo con una guerra política que ponga fin a todas las guerras. No sin mí. Pero aún no estoy preparado hasta que los tenga. Y no me creo lo que voy a decir. Debo asegurarme de que la paz reine en el mundo. ¿Te imaginas? Vale, ¿qué necesitamos? Has hecho demasiado bien tu trabajo... Vale, espérate. Evita la guerra en el mapa mundi. Contacta con la traficante de armas en el mapa mundi. Recluta artistas marciales en la guarida. Completa la investigación. Juegos radiactivos. Vale, pues en cuanto acabemos con esta de los fusiles para matar gente, nos ponemos con ella. Eh, aquí está, ¿no? Aquí está el mundo. ¿Y qué necesitamos para esto? Banco de datos, en un momento lo sacamos Vale, lo dicho, espero que hayáis disfrutado Que os esté gustando mucho la serie Y que os haya molado el capítulo de hoy Enfocamos ya La recta final, supongo, porque es Apocalipsis pronto, no sé cuánto quedará, pero vamos Lo dicho Espero que os haya gustado y